Buenas noches, hermanos. Hace más o menos dos meses me salió un hongo en el pie derecho que en el dedito gordo. Pues entonces, luego de un tiempo le pedí oración al pastor porque me dolía el dedito. Pues el pastor con mucho gusto me me oró a mí y pues eh, mejoré, ya no me dolía, pero todavía seguía el hongo ahí. Se fue expandiendo a todo el dedo y llegó un poquitico a la plantilla del pie. Eh, luego de eso mi mamá me dijo de que pues asistiera a la oración de Daniel ya que en una en una predica de mi pastor principal eh, él explicaba de que los las enfermedades llegaban por nuestro pecado pues entonces empecé a asistir y vi de que tenía eh, rencor ira desobediencia respondía mal eh, no tenía respeto entonces pues mi familia eh, y yo hicimos un cambio ellos me ayudaron muchísimo y pues luego de un tiempo eh, pedí otra vez oración pues porque ya había cambiado pero pues no lo suficiente eh, pedimos oración y pues el pastor con mucho gusto eh, oró por mí eh, luego de eso eh, pues eh, sentí un poco de fe, luego de semanas eh, se me estaba cayendo en donde se había expandido en el dedito gordo, donde se había expandido pues el hongo, eh, eh, eh, ya se estaba cayendo, ya tenía costras y ya se podían quitar, entonces pero en donde inicio no. Luego de unos días, eh, pues se cayó lo en donde inició y ya me dijo, está totalmente bien, totalmente normal, como si no le hubiera pasado nada. Aprendí de que uno siempre debe de asistir a la oración de Daniel eh, y yo, pues asisto a la explicación de mi pastor David. Eh, eh, Y muchas gracias por haber escuchado mi testimonio. Toda la gloria y honra a Dios porque me sanó en su infinito amor y misericordia. Y también aprendí de que uno siempre debe de responder bien a sus papás. Debe de tener respeto con sus mayores. Eh, nunca debe de faltar el respeto a nadie. Y pues... Y me encantó mucho tener esta experiencia Ya que pude aumentar mi fe Gracias hermanos